Con el objetivo de unificar las plataformas institucionales para las diferentes modalidades de evaluación en materia de investigación, se ha sistematizado el vínculo entre la plataforma tecnológica currículum Vitae Único CBU y el repositorio institucional RI de la UEMEX, ambas plataformas administradas por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de esta institución. Con dicha articulación se busca ser eficiente el registro de producción académica aplicable al esquema de evaluación del programa institucional de impulso y reconocimiento a la investigación y el perfil académico PROIN. Cabe señalar que el proceso del registro de producción del CBU no sufrió cambio alguno. Como ejemplo, haremos el registro de una tesis de licenciatura. Este proceso que aplica de la misma forma para los otros tipos de productos académicos evaluados. Una vez que el producto aparezca en estado cepladi o autorizado y que no cuente con la URL del RI, automáticamente se habilitará el botón para hacer el depósito en el repositorio institucional. En este momento, el investigador tiene la opción de registrar los metadatos de la obra al RI, así como el documento a texto completo para obtener de forma automática la URL que señala la convocatoria desde la plataforma de CBU, hacer clic en el icono amarillo ubicado en la columna Repositorio Institucional. A continuación, aparecerá un formulario con los datos generales del registro en el CBU capturados con anterioridad, así como datos complementarios necesarios para el repositorio institucional. Idioma. Elegir de la lista el idioma predominante del documento. Otros títulos. Solo si existe un título alternativo en otro idioma. Palabras clave. Se sugiere registrar un mínimo de 3 a 5, una por una separada por comas. Descripción o resumen. Registrar resumen del contenido del documento o un texto que introduzca al usuario visitar o identificar el contenido completo del depósito. Cuando elija la licencia, debe seleccionar una de las seis modalidades, sin importar el tipo de acceso. En este ejemplo, se elegirá la licencia Reconocimiento, No Comercial y Compartir Igual, licencia sugerida en el acceso abierto, ya que reconoce al autor o autores principales brindando el crédito de la obra. No Comercial señala que no puede utilizarse para ningún fin de lucro y compartir igual señala que debe compartirse con estos mismos criterios para los documentos derivados del mismo en acceso abierto. En caso de que tenga dudas sobre la licencia a elegir, se ha colocado un vínculo al que usted puede ingresar para su consulta. Nivel de acceso es también uno de los metadatos más importantes a elegir en el registro ya que permite el acceso total al documento a texto completo o bien restringe el acceso al mismo. Al realizar el depósito, usted podrá elegir una de las cuatro opciones siguientes. Abierto. Es una característica que permite que los datos generales del depósito puedan ser visualizados y también permite que el documento a texto completo sea libre para su visualización y descarga. Restringido. Esta característica se utiliza cuando no se desea que el documento a texto completo se muestre al público. Únicamente se podrán visualizar los datos generales del depósito. Normalmente, este nivel de acceso se elige cuando el documento contiene datos sensibles. Embargado, esta característica permite ocultar el documento a texto completo por un periodo de tiempo. Este nivel de acceso Debe ir acompañado por una fecha y motivo que justifique la restricción del producto en la plataforma de acceso abierto. Cabe señalar que cuando la fecha de embargo se cumpla, el documento de forma automática se pone disponible en acceso abierto. Cerrado En este caso, el depósito no será incluido en los resultados de búsqueda. El documento y los datos generales no serán visibles para el usuario. Cabe señalar que el nivel de acceso, embargo y cerrado, tiene la opción de cambio a acceso abierto una vez que concluye el tiempo señalado por las revistas o editores en la modalidad que estos mismos les señalen. Dicho cambio deberá ser solicitado a la cuenta ri.ymex.mx, donde la oficina de conocimiento abierto realizará el movimiento en la plataforma. Ruta dorada esta ruta se puede aplicar en dos modalidades. La primera consiste en publicar en revistas de acceso abierto y la segunda comprende la compra de derechos de los artículos a los editores. Ruta verde implica el autoarchivo de artículos en un repositorio de acceso abierto, tanto de preprint, artículos aún no revisados por pares, como de postprint, artículos ya evaluados por pares. Motivo. Solo aplica cuando el nivel de acceso es embargado, restringido o cerrado. El motivo debe justificar la elección del nivel de acceso, el cual se debe al proceso de publicación por contener datos sensibles porque están embargados los derechos patrimoniales. Este campo permite un máximo de 250 caracteres. Fecha de embargo. Su llenado dependerá del nivel de acceso elegido. Aplica cuando se elige la opción de embargado o cerrado. Hacer clic en el icono de calendario para selección. Obra en extenso. Debe seleccionar el documento completo del producto académico reportado. El archivo debe de estar en un formato PDF no mayor a 8 MB y que sea claramente legible, ya que será un punto fundamental para el proceso de validación realizado por la Oficina de Conocimiento Abierto. Si el documento no es legible o es un escaneo de baja calidad, Será rechazado y usted no podrá obtener la URL de forma automática. Una vez completa la información, se podrá guardar el registro y de manera automática será enviada al repositorio institucional para su validación. Dentro de la ventana Repositorio Institucional se podrá verificar el estatus del proceso de recepción y validación del repositorio institucional. Además, el icono del RI cambia de color según el estatus del proceso. Naranja. Se encuentra en proceso de validación. Verde. Ha sido aceptado y la URL del producto se actualizará automáticamente en la plataforma del CBU. Rojo. Ha sido rechazado. El investigador deberá realizar el actual proceso de registro en el repositorio institucional y una vez que la oficina de conocimiento abierto libera el depósito a través del proceso de validación, la URL asignada deberá registrarse de manera manual en la plataforma del CBU como actualmente se realiza. Azul, el producto ya se encuentra depositado en el RI y la URL del producto se actualizará automáticamente en la plataforma del CBU. Recuerda que esta URL es de suma importancia para la evaluación del PROIM. Este material será de apoyo para la nueva implementación y articulación de plataformas institucionales. Si existen dudas, al momento de la práctica, quedamos atentos a los correos. Recuerda que dentro de la ventana del repositorio institucional se han colocado dos botones, donde puedes consultar el video tutorial y guía de apoyo para el llenado de metadatos.